Muy bien amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a hacer un USB o pendrive booteable eh, Entonces vamos, eh, para eso, tener una imagen ISO ya en, nuestro, en nuestra computadora En mi caso yo tengo una imagen ISO de... Tengo aquí, a ver Tengo una imagen ISO de Windows 10 ¿Sí? Que le he descargado y este, esta, imagen, esta imagen ISO la voy a poner en un USB de tal manera de hacerlo booteable para poder bootear en otra computadora. Bien, entonces yo aquí estoy usando el sistema operativo Windows 10 también y voy a instalar un programa. Sí, entonces voy a abrir un navegador y voy a buscar, voy a buscar aquí el programa Rufus. Le doy a enter ahí. Y esta es su página, rufus.ie, le doy clic ahí. Bien, entonces, fíjense, aquí en esta página nos indica ya, eh, nos indica que cómo, lo, cómo es lo que, cómo es que vamos a hacer al momento de eh, instalar nuestro sistema operativo dentro de nuestro Apprendite, de tal manera de hacerlo boteable. Bien, nos vamos aquí a la sección de descarga, y aquí, donde dice Rufus 3.10, le vamos a dar clic allí para descargarlo. Ahí se está descargando el archivo .exe. ¿Sí? Una vez terminado de descargar, lo vamos a abrir. Le decimos que sí. Le decimos que sí aquí. Bien, entonces aquí ya tenemos abierto el programa Rufus en su versión 3.10. Vamos a poner nuestro pendrive en nuestra computadora. Ahí acabo de ingresar el pendrive. Bien, entonces ahora vamos a elegir aquí nuestra imagen ISO. Fíjense, ya automáticamente Rufus detentó. Detectó el dispositivo, una memoria USB de 32 GB. Vamos a seleccionar la imagen ISO. ¿Sí? Nuestra imagen está aquí, Windows 10. Esta es nuestra imagen. Le damos a abrir. ¿Sí? Entonces tenemos eh, opciones de imagen, dice instalación de Windows estándar, esquema de partición, GPT, sistema de destino, wi fi Bien, esto es cuando la computadora soporta wi -Fi. En nuestro caso, como tenemos una computadora que es un poquito, tiene un, unos, unos cuantos años ya, vamos a ponerle aquí esquema de partición MBR, ¿sí? Y sistema de destino, BIOS, entre paréntesis, o Wi-Fi CSM. Bien, vamos a ponerle esta opción. Finalmente, lo único que tenemos que hacer ahora es darle clic aquí donde dice empezar bien nos advierte, nos dice que los datos de la memoria USB van a ser eliminados no hay problema, le damos a aceptar y automáticamente va a comenzar a borrar las particiones y a, a formatear y a escribir el sistema operativo Windows 10 que está en formato ISO y hacer la memoria booteable vamos a esperar entonces a que termine todo el proceso muy bien, como vemos, ahí está terminando de copiar los archivos. Muy bien, finalmente ya está terminando. Y listo, ha terminado ya. Y podemos ya cerrar el programa. Y ya tenemos nuestra memoria USB booteable con el sistema operativo Windows 10. Bien amigos, espero que les haya servido este video.